Hola de nuevo. En esta píldora conectiva daremos nuestros primeros pasos con Trello, una herramienta de colaboración que permite coordinar con enorme eficacia el trabajo en equipo. Trello es un gestor de actividades accesible vía web que destaca por su sencillez y que promueve una comunicación centrada en la realización de actividades concretas. En esta ocasión vamos a ver cómo darnos de alta como usuario en Gmail y en Trello. Para ello, lo primero que hacemos es abrir nuestro navegador y vamos a la dirección de gmail.com. Aquí seleccionamos crear una cuenta. Introducimos nuestro nombre, apellidos, buscamos un nombre que refleje claramente la actividad del grupo y su identidad, e introducimos una contraseña. Confirmamos la contraseña repitiéndola. Y ponemos una fecha de nacimiento del grupo. También se nos solicita el sexo de la persona que está dando de alta esta cuenta. En este caso, vamos a poner otro. E introducimos la dirección de correo de reserva. Es decir, donde si hay algún problema o tenemos que refrescar las claves, se nos dirigirán los correos para poder reactivar nuestra cuenta de Gmail. Introducimos el Catch-Up y presionamos Ir al siguiente paso. Se nos da la bienvenida a este sistema de correo electrónico. Podemos Podemosalcalá.finanzas.gmail.com ya está dada de alta como cuenta de correo electrónico. Vemos que tenemos tres correos iniciales que nos dan la bienvenida y nos ofrecen consejos para sacar mejor partido a nuestra cuenta de correo. Básicamente recuerda que nos hemos dado de alta en Gmail para poder entrar directamente a Trello con nuestra cuenta de Google, es decir, con la cuenta de Gmail de correo electrónico que acabamos de crear. Introducimos Trello en la barra de direcciones y el navegador nos conduce a la pantalla inicial de Trello. Hacemos Sync App y en vez de crear una nueva cuenta con un nuevo nombre, con un nuevo correo electrónico, utilizamos la pestaña de Google Account, es decir, Cuenta de Google. Como estamos metidos en nuestra cuenta de Gmail, iremos directamente a nuestra cuenta de Trello. Podemos apreciar que aparecemos en la pantalla inicial de Tableros de Trello en el que nos podemos encontrar nuestro primer tablero, el Welcome Board, el tablero de bienvenida. Vamos a editar nuestro perfil para que se nos pueda reconocer de mejor manera. Arriba a la derecha presionamos Profile y pulsamos sobre nuestras iniciales, Podemos Alcalá Finanzas y sobre la palabra Change. Presionamos sobre Upload a Picture y podremos cargar la imagen que queremos que nos represente en los tableros y tarjetas de Trello. Será muy útil para los demás podernos reconocer a golpe de vista. Esperamos que esta píldora conectiva os haya permitido conocer un poco más Trello. Nos encontramos próximamente para seguir profundizando en esta herramienta de coordinación de equipos de trabajo.